A día de hoy las empresas generan un gran volumen de datos, pero no son capaces de guardarlos, organizarlos, entenderlos y mucho menos sacar un valor de ellos. Una empresa que no toma decisiones de negocio basadas en datos, a día de hoy está destinada a no crecer o directamente desaparecer, por no entender a sus clientes y no saber llegar a ellos. Desde Core eh, vamos a invertir un millón de euros en formar ese talento cloud native eh, bajo nuestra manera de ver la industria tech. Y lo vamos a hacer poniendo el valor eh, del cloud por delante de cualquier cosa, con un currículum puntero eh, desarrollado con tecnologías de 2021 y no de hace una década.